¿Y entonces qué tú entiendes? No, que no va nada, yo voy a ver lo que dicen esta gente ahora ¿Dice que tú se lo robaste. No, ya yo se lo entregué ¿Pero tú te lo robaste? Sí ¿Y eso fue tu teléfono? No, me dieron pila de goy esta gente ¿Dónde tú te robaste ese teléfono? Allá, en la salida de Nagua. ¿Y entonces la segunda vez que tú estás aquí detenido por lo mismo? La segunda vez no, primera vez ¿Tú admites que te robaste el celular? Sí ¿Eh? Sí, yo me lo robé